Les va nuevamente desde la Secretaría de Graduados reiniciando la grabación de nuestros conversatorios. Eh, hoy eh, seguimos en plena pandemia, con una meseta alta, con personas muy estresadas, con personas con dificultades para volver al país, etcétera, con inminencia probable de cierre de fronteras y de eh, medidas de restricción mayor que paralelamente muestran que hay muchas personas que no siguen sin tomar conciencia o generando conductas socialmente peligrosas como fiestas clandestinas en un barrio privado de 1.600 personas en las que no acudió ningún control. Esa razón creemos que eh, todo lo que aporte a la reflexión en todos los aspectos puede ayudar a la reeducación en la sociedad. Entonces, retomamos la grabación de nuestro conversatorio, lo que a la gente le preocupa, eh, la docencia universitaria de posgrado en la pandemia. El conversatorio de hoy. Eh, lo hemos titulado La enseñanza universitaria de posgrado en la pandemia Sería el conversatorio propiamente dicho que le da lugar A eh, el título de la serie Bueno, Marcela, ¿cómo andas? Bien, Doc, gracias nuevamente por la invitación Para el conversatorio de hoy que ya vamos como en el quinto Así, ah, sí, gracias a vos por participar. Y bueno, eh, creo que lo primero que tenemos que plantear es que en una educación universitaria con cosas no totalmente resueltas, la llegada de la pandemia, de una cachetada, nos llevó a la virtualidad. Y esto, obviamente, que nos generó todo un terreno resbaladizo de inseguridad e incertidumbre con bastante nivel de estrés no sé cómo lo has vivido vos desde la disciplina pedagógica comparto esto que dice el nivel de estrés la complejidad que se sumó a pensar de otro modo lo que es el dictado de la, de la clase lo que es la relación docente-alumno conocimiento eh, bastante con cierta incertidumbre incluso y usted doc, ¿cómo lo ha vivido? Eh, bueno, yo lo primero que he visto es que hemos trasladado un sesgo habitual. que Es en la virtualidad repetir lo que nosotros hacíamos en la presencialidad. Es decir, eh, desarrollar las actividades de la manera más parecida posible. Y esto nos ha llevado a a un terreno donde puede haber mucha improductividad, porque son dos escenarios totalmente distintos, en donde primero hablamos sin ver la cara de los alumnos, no tenemos ningún tipo de devolución o respuesta, en algunos momentos, eh, cuando logramos alguna intervención, nuestros alumnos no están y uno no sabe si se han ido, si se les cayó la plataforma o, o el sistema internet, o son alumnos que están haciendo más de una cosa a la vez. Y Esto genera interpretaciones de distintos lugares. No sé qué, qué te parece. Sí, comparto también con usted esto que dice que uno ha trasladado como la matriz de la presencialidad a la virtualidad. Cada uno tiene sus condiciones, pero, pero en realidad lo que nos ha pasado es cómo uno se adapta, digamos, primero cómo se adapta a esta nueva situación. Y después creo que este año, con la experiencia del anterior, podemos pensar más en proceso de transformación de esa situación. Sí, señor. Por eso, por eso me parece que es muy importante, porque estamos empezando un año académico nuevo, estas reflexiones en donde, en primer lugar, eh, hemos tenido suficiente tiempo para advertir que son dos escenarios distintos y que probablemente necesitan lenguajes distintos. En donde la similitud estaría en que, tanto en la presencialidad como en la conexión virtual de todos los estudiantes al mismo tiempo, es un espacio para sociabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje es para pensar en conjunto, es para preguntar, es para compartir, es para coaprender, es para coenseñar, es un espacio en el que no debemos repetir ni perder el tiempo en desarrollar aquello que los alumnos debieran haber hecho en sus casas y en los momentos previos. Claro, en función de eso que dice el profe, eh, la verdad es que uno tiene que hacer el replanteo de cómo piensa la clase. Sí, si, sí, En ese caso, si esa clase la está pensando más en un proceso de interacción, y si es de interacción, bueno, esto que estamos haciendo nosotros, cómo uno escucha al otro, cómo devuelve, ¿qué ayudas puede ir poniendo para el proceso de aprendizaje? que también exige otro tiempo y otra madurez por parte de los docentes, las espera y las escucha. No sé usted sí, qué dice, dice a esto. Y creo que de la única manera que, que se puede salvar esto es con la creatividad, es con una actitud empática en donde el docente se ponga en el lugar del alumno en las dificultades que puede haber en la conectividad, en el cansancio que provoca el estar conectado gran parte del día, porque todas las actividades se han debido desarrollar de esta manera, sin ningún cambio en donde en otras oportunidades para, la, para trasladarse de un lugar al otro, el alumno tenía posibilidades de eh, estar en algún espacio abierto, en eh, tener algún tipo de contacto con personas, etc. Y en estos casos ha desaparecido. Y la otra cuestión que me parece que es importante es escuchar cómo lo han vivido los alumnos. Y en este aspecto me gustaría escuchar qué impresiones tenés respecto de cómo lo pueden haber vivido los alumnos. Eh, las impresiones son variadas, por un lado desde saber primero si ellos cuentan, que lo manifiestan, no es que sí, lo manifiestan efectivamente el tema de disponer de dispositivos para la clase. Y del lugar específico para tomar la clase. Eso es un tema que por ahí uno eh, eh, deja como un poco de lado, porque asume que lo tienen que tener, como eso no, es, no era una cuestión que estaba en la presencialidad, en realidad ahora, además del material de estudio, bueno, tiene, entran a jugar estos dispositivos. Y no siempre en todos los lugares tienen todos los dispositivos disponibles todos a la vez, porque hay familias a lo mejor que tenían algunos dispositivos, pero lo usaban y se repartían el tiempo. Hoy es distinto, porque a lo mejor dos a la vez tienen que utilizar, tienen clases al mismo horario. Entonces, sí. esto es un, una, una cuestión que que sí algunos lo manifiestan, de hecho algunos dicen a veces no haberse conectado por el tema de no tener el dispositivo, claro, por ejemplo. Sí. Eh, y la otra, los tiempos que, que insumen, y por ahí para algunos estudiantes aún la presencialidad sigue siendo importante, sí. a pesar de la virtualidad. No sé usted sí. qué dice de esto, qué experiencia tiene. Yo, yo, yo lo que he visto son varias cosas. Primero, quejas de los estudiantes porque en las asignaturas no han respetado los tiempos ni los horarios y les han puesto las actividades con cambios de horario. Cosa que genera un problema muy serio y absolutamente estresante por la superposición. Segundo, porque tampoco cumplen con los horarios estipulados y realmente los alumnos llegan a estar muchísimas horas conectados y conectados de distintos lugares donde el acceso a internet y la calidad de las conexiones son dispares, porque con el tema de ahorrar económicamente Muchos alumnos se han quedado en sus casas en distintos lugares de la provincia o del país y en donde el acceso genera la misma injusticia que en otros aspectos como la presencialidad, donde el que tiene vehículo se desplaza a veces más rápido que el que no tiene vehículo, eh, etcétera. Pero a veces uno ve que el que se desplaza en ómnibus tiene más disciplina que el que se desplaza en vehículo, porque el que se desplaza en vehículo confía demasiado en el manejo del tiempo y no puede manejar los imprevistos. En síntesis, me parece que se repiten muchas cosas de la presencialidad en la virtualidad. No sé cuál es tu impresión. Eh, sí, algunas, digamos, algunas actitudes eh, que son como uno afronta eh, la situación y es probable que se repitan en, en, desde la, en la presencia de la, en la virtualidad. Eso es probable que ocurra. Digo, eh, aquel que está en, al tiempo que, que lee, que tiene una situación sistemática con el estudio, es probable que eh, eso ocurra también puede ser que algunos nos sorprendan, porque también la, la situación es imprevista, hace que la gente de algún modo lo solucione. Es sí. la otra cara que puede plantear esta situación. Sí, de todas maneras me parece que puede permitir organizar un poco mejor la cosa, porque en el aula los alumnos con las llegadas tardes, un desfile permanente, y el docente que está dando clase eh, muchas veces pasan al lado y los saludan, o sea, pretenden que un docente que está desarrollando una clase les conteste el saludo. Eso parece mentira, que un estudiante universitario no se dé cuenta. En este caso, eh, se puede controlar mejor porque hay un límite para la asistencia en forma virtual y además uno puede no admitirlos eh, y puede organizar la admisión, porque esta es una parte de la educación que a ellos les resulta eh, necesaria de adquirir, que es la autodisciplina. O sea, que para la eficiencia, la virtualidad del estudiante, no todo tiene que ser espontáneo, hay que enseñarle autodisciplina, hay que tratar de que logren ritmos lógicos, de que lleguen al aula habiendo estudiado para poder actuar y resolver situaciones, y bueno, eso cuesta bastante. ¿Cómo lo ves vos? Eh, es un proceso de aprendizaje que cambiaron algunas reglas. Hoy, eh, a ver, el tema del estudio, eh, no en todas las cátedras ni en todas las circunstancias se ha logrado. Algunos de los estudiantes van con los temas leídos y estudiados, y otros puede que todavía vayan y estén como presentes a través de sus cámaras, incluso a través, eh, digo, de sus cámaras, o una presencialidad que, eh, donde uno no ve quiénes están. También eso ocurre hoy. Sí, Entonces, señor. También eso, digamos, es, esa cuestión ocurre donde... La, los procesos de relación docente-alumno también son diferentes y distintos en tanto que a veces no sabemos con quién estamos porque no los vemos. Sí, y que sí. para nosotros también es otro, otro, otra cuestión de, de, no digo inconveniente, pero bueno, no hacia la naturalidad de la presencialidad. De todas maneras, a mí me parece que se repiten algunas cosas. Así como... Cuando uno daba clase en forma presencial, había alumnos que en un aula, estaban estudiando el examen o la evaluación que tenían dentro de una hora, etc. Eh, digamos, hacían actos de presencia, pero no estaban aprendiendo. Esto es una cosa que se veía con cierta habitualidad. Yo personalmente los llamaba a la reflexión. Creo que en este caso también debe ocurrir en algún porcentaje, uno no sabe cuál y acá está la alternativa siempre de se me cayó internet que uno no sabe hasta qué punto puede ser real o puede no serlo de todas maneras creo que como docente uno tenemos que actuar no pensando en ese costado sino creyendo en nuestros alumnos que creo que una de las cuestiones que a muchos docentes a veces les juega en contra es pensar que eh, en algún momento el alumno puede estar eh, con actitudes que no son las correctas, y esto le pasa a la gente en la evaluación, etcétera. Sí, eh, digamos como el posicionamiento que tendríamos que tener es más de pensar las posibilidades que alguien tiene y sobre eso trabajar. Sí, señor. Bueno, Marcela, como cierre, yo te voy a contar un cuentito que a mí me, me gusta mucho. Hace unos años, en Seattle, Estados Unidos, se desarrollaban las Olimpiadas para discapacitados o para personas con capacidades especiales, como se llama ahora, y los que estaban por correr la carrera de 100 metros llano eran personas con discapacidad neurológica. Y estaban todos preparados para eh, cumplir con su mejor performance. A la señal de largada salieron todos, pero no precisamente disparados, todo menos un chico con Un chico que tropezó, se cayó y rodó en el suelo y comenzó a llorar. Los otros ocho atletas que ya estaban corriendo cuando sintieron el llanto detuvieron la marcha y volvieron. Y una chica con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso y le dijo, ahora sí vas a ganar. lo ayudaron a levantarse y todos los atletas entrecruzaron sus brazos a la altura de la cintura y fueron caminando juntos hasta la llegada. En ese momento, todo el estadio estaba de pie aplaudiendo y no había ningún par de ojos secos. Y a mí me parece que es importante tener este relato en el corazón de cada uno para darse cuenta en el momento en que uno puede necesitar detener la marcha y cambiar el rumbo para ayudar a alguien. Creo que en esta realidad que estamos viviendo, como en muchas otras, la solidaridad es uno de los valores que en nuestras presentaciones docentes Debe estar presente. Tu cierre, Marcela. Eh, me hizo acordar una película que hace tiempo vi, donde tiene mucha similitud con esto que usted plantea, porque en realidad lo que se termina valorando son los ámbitos más de cooperación y de trabajo conjunto que las cuestiones de competencia. En todo caso, yo siempre pienso en educación, uno tiene que competir con uno mismo. Y generar, digamos, como uno mismo en superarse, no la competencia con el otro, que muchas veces alentada destruye algo, sino al contrario, esos lazos de solidaridad, como bien dijo usted, profe, de acompañamiento y sobre todo eh, de pensar cuánto uno logra con el otro. Bueno, muchas gracias, Marcela, y indudablemente eh, con pandemia o sin pandemia. Si algún día le podemos dar un espíritu prosocial a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, estaremos con todas estas cosas como objetivos de competencia. Los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio, que será el último de esta serie, en donde. Eh, lo vamos a conversar sobre la necesidad de, de resignificación a la luz de nuevas realidades. Muchas gracias y los esperamos.